Estamos en la Sala Ángel Bo acá en William Morris, trabajando en todo lo que es el sistema de ampliación y obras de ampliación de, de las salas de primeros auxilios. La Sala Ángel Bo acá están las obras a nuestras espaldas, van a tener cuatro consultorios más, salón de ensos múltiples. Estamos modificando, arreglando todo lo que es la sala original, ¿no? mejorando los consultorios, los techos, digo, pintando, bueno, poniendo todo lo que tiene que ver con el sistema de calefacción, cocinas nuevas. Digo, está muy claro que, que entendemos que la política de salud y, y la atención primaria arranca desde aquí, arranca desde los barrios y en este caso esta sala tan, tan emblemática, ¿no? ¿no? Acompañado también con un plan de obras que tiene que ver también con el mejoramiento de, de la sala San José Obrero ahí en Barrio Roca, que también está en obra, y, y bueno y la construcción de tres nuevas salas. Una sala en las Calandras y perodías, la sala de San Damián, la sala de primeros auxilios en Barrio Tepam, y también la sala en, en el Polideportivo, en Villa Club, va a estar en el Polideportivo, y vamos a trabajar seguramente en lo que va a ser aparte de sala y de centro de salud, en un centro de kinesiología, ¿no? Así que, bueno, avanzando mucho en todo lo que tiene que ver conseguir bueno, eh, brindando... Bueno, un, un, un buen sistema de salud para todas las vecinas y vecinos de Burlingame. Así que, bueno, estamos trabajando en un sistema de salud en red: hospital hospital municipal, hospital provincial y el hospital nacional, que es el hospital Posadas, y fundamentalmente comprometiéndonos porque, por el compromiso que tiene el gobierno del presidente Alberto Fernández, ¿no? De, de, de acercarnos, ¿cierto? Y de mejorar el sistema de salud para todas las vecinas y los vecinos de la región y fundamentalmente para los vecinos de Burlinga. ¿no? Bueno, ahora ahora avanzando con las salas, no, el Bó, la sala San José Obrero y las tres nuevas salas que nos van a permitir un total de 12 salas de primeros auxilios, centros de salud, bueno, para que podamos tener la salud cerca de casa.